Bueno, bien es cierto que en esta pandemia hemos estado sometidos a unas circunstancias un poco especiales, pero yo siempre digo que los obstáculos no hay que tomarlos como dificultades, sino como una oportunidad para cambiar o mejorar algo. Y esta creatividad eh, que han demostrado los docentes y este esfuerzo porque sus niños y niñas estén bien atendidos y siga esa función educativa, y este esfuerzo también de familias y niños, han hecho que hayamos podido sacar esto adelante.